Mirando el mundo con su gran valor, seremos valientes del Señor, cambiando el mundo alrededor, la Hoy, no. Hoy sigamos su ejemplo compartiendo el evangelio con servicio, amor, bondad y oración. Seremos parientes del Señor cambiando el mundo alrededor, compartiendo la promesa que le cambiando el mundo alrededor, compartiendo bien. la promesa que les doy.